Hola a todos, soy Mario Álvarez Chavarro y esto es Por Qué leer número 24. Y El día de hoy quiero compartir con ustedes un libro que todo social media debe tener en su cabecera. Hoy quiero hablarles de un libro que guarda un negocio soñado. Es el modelo perfecto para cualquier emprendedor. Y está al alcance de un clic. Al alcance de un clic. Un clic, Jeff Bezos y el alcance de Amazon. Escrito por Richard Brand y editado por Gestión 2000 en 2012. Este libro nos habla de cómo hacer dinero por Internet a partir de la innovación, la constancia y el alcance de los objetivos. Es perfecto para quienes tienen espíritu de emprendimiento y quieren montar su propio negocio. Pero, ¿por qué leer un clic Jeff Bezos y el auge de Amazon.com? Principalmente porque este libro nos describe las etapas que tuvo el creador de Amazon para generar su imperio. Asimismo mismo cómo lo administra y cómo con la ayuda del análisis de información y el conocimiento del consumidor, genera negocios digitales. Asimismo, Brand en este libro, describe los elementos empresariales que, y el liderazgo que tiene Jeff Bezos, así como su estrategia para generar con cada detalle toda la satisfacción del modelo de valor de este gran negocio. En síntesis, la palabra de este libro es método. Si les gustó esta recomendación o les fue de ayuda, no olviden darle like aquí abajo en la esquina inferior derecha de su reproductor de video o hacer sus comentarios aquí abajo. De igual manera, está abierta en mi cuenta de Twitter, arroba Ch donde pueden poner sus comentarios y morcarlos con hashtag por qué leer. El bonus track de hoy está dedicado a la revista ToType. type Publicación liderada por Paula Garzón, quien ha logrado redefinir la comunicación de una publicación impresa, logrando una propuesta novedosa en la gestión de contenidos basados en tendencias. Definitivamente una publicación muy recomendada. Búsquenla. Bueno, no siendo más, ahora sí me despido. Muchísimas gracias por su tiempo y hasta una próxima oportunidad.